Hola amigos, espero que les estén pasando muy pero muy bien, yo soy Emanuel González y el día de hoy les traigo nueva información sobre eh, esta plataforma Omega Pro ¿Qué es lo que ha pasado con Omega Pro? Eh, ¿Cuáles son los últimos acontecimientos? Pues bien, lo tengo acá preparado y resulta que eh, Omega Pro ha perdido la regulación por la FCA ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Omega Pro en algún momento tú, estuvo regulada por la FCA, pero encontraron como ciertas incongruencias, de hecho la propia eh, FCA eh, lo denuncia como un esquema Ponzi, o sea, para que la FCA eh, advierta de que es un Ponzi es bastante, bastante eh, serio ok, para los que no están muy enterados, la FCA es el sistema regulador eh, uno de los sistemas reguladores máximos que existen en el mundo para regular a todos estos eh, entidades financieras de, que manejan criptodivisas para poder hacer trading para poder manejarse en el mercado eh, de compra y venta de divisas entonces si un, una empresa Seria, no está regulada por esta entidad Es porque eh, no debería de estar fungiendo No debería estar eh, en funcionamiento Porque algo encontrar Vamos a, a, a leer la noticia eh, la, la nota original Vamos a ver Vamos por acá Y esta es una nota de eh, Behind MLM eh, En la cual resalta en el titular que Omega Pro pierde eh, su escudo de la FCA, la licencia que otorga de nuevo, por segunda vez. Aquí yo lo tengo en el traductor, para que ustedes lo puedan eh, lo podamos leer muchísimo más cómodos. Y dice, Omega Pro perdió su licencia de empresa Fantasma OMP Money con la FCA por segunda vez. En el momento de la publicación, la FCA informa a OMP, OMP Money que ya no está registrado en la FCA como agente de dinero electrónico de una empresa regulada y ya no puede emitir dinero electrónico ni proporcionar servicios de pago. Pongan atención a esto. La FCA está advirtiendo o está eh, denegándole esto y de esta manera no deberían de estar siguiendo eh, en sus... En sus en, eh, no debería estar trabajando una empresa seria cuando le quitan el permiso de la FCA, lo que hace es que deja su funcionamiento al 100% hasta poder regular este, este proceso. La primera vez que la FCA canceló la licencia de OMP, OMP Money fue en junio del 2021. La licencia fue restablecida el 14 de diciembre. En ese momento la página registro, de registro OMP Money mostró que Omega Pro lo había vinculado a, Bioma, a Viola Money. ¿Esto qué es? Esto es otra estafa piramidal. Entonces, justamente por esto, justamente por esto es que eh, la FCA le quitó de nuevo la licencia a OMP. Porque vieron que estaban ligados con esta empresa y esta empresa fue denunciada por scam, por... Eh, manejarse bajo un esquema Ponzi. Viola Money, abreviado como v E VMEL, es otra empresa ficticia registrada en la FCA. La página de registro FCA de Viola Money Limited muestra que entró en administración especial. El 21 de diciembre, esta firma tiene requisitos o restricciones sobre las actividades de servicios financieros que puede operar. Los requisitos o restricciones pueden incluir suspensiones. Las restricciones impuestas a VML incluyen prohibirle hacer cualquier cosa con fondos almacenados o activos vinculados a cualquier otro individuo o entidad y estar sujeto a un límite de transferencia de 5,000 libras para que sus propias operaciones para que sus, sus propias operaciones comerciales se requiere de VML V E me VMEL informe el cumplimiento a la FCA semanalmente, justamente lo que le estaban pidiendo a Omega Pro para mantener el registro que era informar de sus de todas sus, sus transacciones, todo estuvieran eh, estuviera reglas semanalmente. Esto suena como una investigación de lavado de dinero, pero la FCA es conocida por su mediocre regulación de fraude de valores. OMP Money fue una parte integral del marketing de Omega Pro. El esquema Ponce citó el registro de la FCA OMP Money como prueba de que operaba como un banco. Eh, eh, aquí hay algo que hay que eh, separar. Omega Pro hizo un banco virtual que se llama OMP Money, el cual era el que estaba regulado por la FCA. Este banco eh, no cumplía, o sea, OMP Money como tal, a basarse en un esquema Ponzi, no iba a cumplir jamás con las regulaciones de la FSA, por lo tanto, crearon OMP Money, un banco virtual, como ya dijimos, en el que sí tuvieron la regulación en algún momento, pero lo regulaban como un banco, no lo regulaban por las sus, supuestas este, inversiones en trading que hace OMP Money, porque eso sí no hay manera de demostrarlo, ¿por qué? porque no hay una, una inteligencia artificial que es, que es lo que ellos dicen que tienen, en la cual es, le dan tanta rentabilidad a los inversionistas, entonces la FCA no podía regular de ninguna manera eh, Omega Pro, por lo tanto, crearon OMP Money para eh, ser regulados y utilizar eso como gancho para atraer más gente. Behind MLM revisó Omega Pro en septiembre del 2021 con base en su modelo comercial. Concluimos que Omega Pro es un esquema Ponzi de ROI de 200%. Omega Pro está dirigido por los copropietarios Andrea Zakax, Mike Sims y Dilar Singh. La compañía representa que, que quedó sin Dubái, la capital mundial de las estafas de MLM. Las estimaciones de Alexa muestran una disminución en el tráfico del sitio web de Omega Pro en los últimos tres meses. Los inversores del plan parecen estar ubicados principalmente en Japón, Colombia y Nigeria. Esto con un porcentaje de Japón 35%, Colombia 16%, 9% en Nigeria y el resto... En, están repartidos en, en todo el mundo. Omega Pro no está registrado para ofrecer valores en ninguna de estas jurisdicciones. Entonces gente, ¿qué concluimos nosotros con esto? Pues muy fácil. Eh, Omega Pro siempre fue un esquema Ponzi, siempre lo ha sido desde su fundación y la FCA se dio cuenta de que eh, Omega, el banco de Omega Pro se regía bajo, bajo estas reglas, bajo estas normas y que anteriormente también lo habían hecho y decidió quitarles eh, su jurisdicción por así decirlo. Hay algo muy interesante que eh, que estuve viendo hace poco. Que eso en, en ese video vamos a hablar solamente sobre eh, sobre esto de que acaban de perder la regulación por la FCA pero hay algo que me gustaría mencionar que es sobre las, las, la forma de manipulación que tienen ellos, en el cual eh, se crea como una secta, se crea como, como un adoctrinamiento de las personas, en el que si dices que, si te cuestionas si acaso el, el estar bien o el estar mal de una, de, de una compañía... Eh, básicamente te hacen a un lado. Me pasaron un video en el que eh, había un, como un tipo de seminario en Colombia en el que varias personas estaban exponiendo sobre Omega Pro y uno de los chicos le, le hizo una pregunta comprometedora a los exponentes, el cual eh, no les gustó que les hicieran esta pregunta y lo expusieron públicamente, lo subieron a la tarima y le dijeron que este era el tipo de personas que no merecían la oportunidad, que, que era una, un, un, una persona que no tenía las ganas de salir adelante. O sea, una humillación pública total. ¿Por qué no muestro el video que me pasaron? Porque eh, es un video que no es público, me lo mandó una persona que ya revisé el video, no está subido en ninguna parte y no quiero ser la primera persona que lo suba hasta que no tenga el permiso del chico que que fue sometido a, a humillación pública, pero estoy trabajando en eso, estoy tratando de localizarlo, a ver si, si ya estoy hablando con varias personas que, que aparentemente lo conocen, vamos a ver si es cierto, si me dan el permiso voy a subir ese video y vamos a comentarlo un poquito más. Pero en fin, se diga lo que se diga, la gente eh, va a seguir creyendo en Omega Pro, la gente va a... a inclusive cuando pierdan su dinero muchos van a seguir pensando que Omega Pro eh, funcionaba real y que era la oportunidad de su vida eh, ya lo, lo hay un dicho popular que dice que es más fácil convencer a eh, es más fácil estafar a alguien que convencerlo de que ha sido estafado entonces no me extraña que en los comentarios de mis videos haya gente apoyando a Omega Pro después de todo lo que hemos dicho y pues eso seguirá ocurriendo pero uh, por lo menos no pueden decir cuando Omega Pro eh, se vaya con su dinero que sucederá antes de este año ya lo he dicho varias veces antes de que termine el 2022 Omega Pro ya se fue con su dinero eh, pero como les digo no pueden decir que no se les dijo no pueden decir que no se les advirtió y aquí están todos estos videos que he hecho hasta la fecha como prueba de esto y pues bien eso ha sido todo espero que este vídeo les haya sido de, de utilidad y que si ustedes conocen a alguien que se ha metido en omega pro o está a punto de entrar eh, sería de mucha ayuda que les enviaran este vídeo y todos los vídeos que hemos hecho sobre el tema eh, eso fue todo espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima chao